Es y Osana, ¿Qué fuimos juntos a la misma escuela secundaria ¿Por qué estás usando una falda? ¿Qué? Pues porque soy una chica Y que fuera un hombre No, no, no, tres. no, no, lo recuerdo bien, usábamos el mismo uniforme Oh, ¿en serio? Para mí es un travero Quisiera pedirte un favor ¿Un favor? Claro, ya sabes que yo haría lo que sea por ti, amigo Dime, ¿acaso deseas satisfacer de no, si se tus excepciones con mi cuerpo? Decile a Frutillita que deje de ficharme el bulto Habla con ella, Osana Oh. ¿Y ahora por qué hablas tan serio? ¿Nunca te había visto así? Dime, ¿te gusta o qué? ¿Qué? Ay no, ¿cómo crees? Ella nunca se fijaría en alguien como yo. eres tan lindo y tan tierno, ¿qué? ¿Perdón? Se me enamoró el puto, la concha la madre. ¡Ay! ¡El sol está fuerte! Se cambió en el baño mixto. Diez puntos. Diez puntos. Diez puntos. ¿Ya no ves que es hombre?